Para los amantes de los RPG en 3D, parecidos a otros más famosos, hay una alternativa que vale para realidad virtual, móvil y PC. Este juego lo hemos probado en el canal, porque es muy famoso en China, y hasta es limitado el uso de horas para los menores, porque por lo visto crea adicción. Por eso ahora, en Ya No Juego Más, analizamos para ti, Gloria al Rey. En un mundo de fantasía lleno de islas flotantes, tienes que formar equipo con diferentes tipos de personajes femeninos, a las que tendrás que ir mejorando el arsenal conforme avanzas. Cuando vas eliminando enemigos, liberas monedas que vas recogiendo y luego puedes usar para cambiarlos por pócimas, espadas, armaduras y potencias de las magia Por favor, número uno. Al principio, comienzas con dos personajes irás aumentando conforme avanzas por lo menos hasta 4 que he visto yo bueno, yo no, la que la ha jugado Tus personajes tienen diferentes poderes como coger al enemigo, quemarlo y más cosas un paraaguas Bueno, durante la batalla se ve impresionante perfecto, punto a favor número 2 El objetivo del juego seguro que es atravesar los diferentes escenarios hasta llegar al final lógicamente que alguien te escriba en comentarios si sabe el objetivo real del juego, yo no lo sé. Cosa que no he conseguido llegar a descubrir. Eso sí, tienes que preparar la cartera si quieres avanzar, a pesar de que es gratis. Tome mi dinero! Lo cual, para mí, es un punto en contra número uno. Se nota descaradamente que quieren sacar provecho de otros juegos parecidos más famosos. Por otro lado, las batallas son muy divertidas, aunque un poco repetitivas. Y a veces luchamos contra los mismos oponentes conforme avanzamos. Punto en contra ah. número 2. Entre batallas puedes mejorar a tu equipo, como en todos los juegos similares. Bueno, eso es lógico, lo dejamos ahí. El control del juego se hace con el ratón en PC. En Android seguro que con el dedo. Y en realidad virtual, si alguien lo usa y lo tiene y lo ha probado, pues que lo indique en comentarios y nos ilumine con su experiencia. Bueno, al tema, el ratón sirve para indicar dónde quieres que vaya tu equipo y además para darle diferentes puntos de vista al escenario, además de luego usarlo en los diferentes menús. Punto a favor número 3. Pero, pero, pero, me ha dicho un pajarito que realmente engancha, que te deja pegado a la pantalla, que hasta te molesta si te molestas mientras juegas. Aunque esto es bueno para un juego, lo veo peligroso, porque al ser de tiempo limitado también, te da pereza el perder tus avances. Punto en contra número 3 Hay algunos objetos en el juego que parece que te observan, y eso da hasta miedo, eso me han dicho. Punto en contra número 4 Los escenarios y sonidos, las melodías, los adornos, todo, es... Alucinante, muy atractivo Y los personajes femeninos invitan a jugar Punto a favor número 4 El juego es muy entretenido, demasiado Pero deberías pensar si te gusta como para invertir tiempo y algo de dinero en él Al igual que en la gran mayoría de juegos de este tipo Por lo tanto, la valoración final del juego en el canal es de empate 4 a 4 Sin embargo yo, ya no juego más porque... Aunque parece muy divertido, puede llegar a enganchar de verdad y eso a mí no me gusta. Además, el tema de los micropagos tampoco me gusta mucho, sobre todo si no puedes avanzar más sin ellos. Otra cosa es que sean opcionales. Puedes opinar lo que quieras en comentarios, es gratis. Así que, con este análisis superficial realizado en serio con unas partidas de más de 4 horas y para acabar... Te pido una suscribida al canal y escucha a la que ha jugado el juego. A los de la les voy a dar si no te suscribes al canal. Chao y hasta la próxima.